no hacinado como están viviendo ahora en un local, que a la hora de 11 a 4 de la tarde, eso es un infierno del calor que hace ahí. Entonces, se quiere que los bomberos den buen servicio en los incendios, en los conatos, en los rescates de la ambulancia, pero no se le brindan las condiciones mínimas para trabajar. Yo no sé por qué aquí eh, no se hace un movimiento, no se forma un grupo que verdaderamente le duela y yo he llegado a creer y a pensar, Vladimir, te lo digo honestamente, que los bomberos están como el libro de Gabriel García Márquez, los bomberos no tienen quien le escriban. Y yo te felicito, ojalá tú comiences tu programa, eh, entrevista, eh, haga encuesta para que por tu programa lo pase, comience a dar una campaña de sensibilización y motivación para que uno nuevo local del cuerpo de bomberos.